Este espacio lo emitimos de lunes a viernes en La Voz del Río Grande 910 en el AM. Son tres horas de pura candela. Lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, La Voz del Río Grande. También en Río Grande, de 9 a 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, Anochecer con Dios, su programa de federación. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el estadio de Atanasio Girardot. Pues bien, queremos decirles que... El envigado que venía jugando bien cayó 3 a 0 frente a Patriota Río Negro. El día anterior empató de visitante frente al América de Cali en el Pascual Guerrero 1 a 1. Medellín a esta hora juega su partido de visitante. Está empatado 0 a 0 frente al Deportivo Cali y Nacional acaba de derrotar a la Unión Magdalena 3 goles por 1. Le costó al final... En el tiempo de reposición, Nacional marcó el tercer gol. Pero de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdante. Por ahora, les invito para que marquen nuestras líneas 232-4604 y 018 051 para que participe por los premios de Funcron que estaremos entregando esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Con Funcron... Que tiene servicio de corte, estampación, sublimación, textilo, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar, campañas publicitarias o políticas, llámenos Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados, yo bajo Funcron. Así que hoy estaremos entregando todas estas prendas. ...para hinches de Nacional y Medellín... ...que llamen, repito, a nuestra línea 232-4604... ...hay una pregunta que se llama... Rafael el también grande... ...pero ya se lo voy a decir... ...después de esta pausa comercial... ...permiso. Ya vuelve... ...el Superdebate... ...por Teleología... TV en grande.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 El chat que está interactuando con todos los cibernautas a través de nuestras redes sociales. Y que tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que ganen los premios. Les presentamos a esta hora a Don labo Buenas noches, señor labo Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Este es el super debate con los temas polémicos del día. Recuerde nuestra cuenta en Twitter. Arroba Rafagol-Linares en el Facebook. También puede participar a esta hora. Rafagol al aire en nuestra cuenta. Y la pregunta pensando en grande con Rafagol. Nacional fue campeón en el año 1999. Ese último partido ante América de Cali. Hubo un arquero que actualmente está en Nacional y no es José René Higuita, está de preparador de arqueros del equipo Verdolagra. ¿Quién fue ese arquero que actuó el último partido del 99 con Atlético Nacional? ...y fue al final de cuentas el campeón del fútbol profesional colombiano. A propósito del equipo, Verdolaga, en el segundo tiempo uno diría que sacaron las armas... ...futbolísticamente hablando, los técnicos de Atlético Nacional, de la mano de Harlan Barrera... ...de Brian Rovira, de los jugadores que marcan una diferencia, pues al final... Se reveló Nacional ante el Magdalena que le estaba empatando y logró ganarle tres goles por uno. Le pregunté al técnico Pompilio Páez, que por estos días es técnico en el banco de Atlético Nacional, no por la rotación, porque en Nacional se sabe que hay rotación de jugadores en cada partido, sino porque tanto cambio de posición. Y dice el técnico que con el nuevo fútbol, el fútbol moderno, todos deben jugar en todas las posiciones, pero me parece que no todos lo pueden hacer. Igual gana Atlético Nacional y es importante porque se venía de no ganar después de dos compromisos. Del Deportivo Independiente Medellín que empata a esta hora ante el equipo deportivo Cali, el empecé bueno teniendo en cuenta que está en condición de visitante ante uno de los equipos que va arriba en la tabla de posiciones del fútbol colombiano. Qué bien por los tradicionales de Antioquia, porque en relación con el semestre pasado, a esta altura del campeonato los dos van bien. Señoras y señores, aquí hay alegría, ha vuelto el superdebate a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 Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marcas, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión y la publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos de fútbol en el país. ¿Usted quiere que su publicidad aparezca en cualquier partido, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en cualquier ciudad? Llame a Global Sport, 444-6529 en Medellín, 444-6529 en Medellín. Antioqueño, toda la vida, a de la chagua de la chagua. La Liga Antioqueña de Fútbol. Estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Se celebra 90 años de conocer historias, personajes, 90 años de celebrar goles, de llorar derrotas, de recorrer canchas, 90 años. Y más de 100 títulos en selecciones antioqueñas. La liga quiere compartir esa alegría con todos los hinchas, jugadores, técnicos, directivos, que día a día luchan por récord. Okay. Ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol, 90 años de ver rodar la pelota. Y estamos con el nuevo yogur búfalo de Colanta, rico en proteínas. Y vienen sabores de maracuyá, fresa y mora. ¡Qué delicia! Tienes que probar el yogur búfalo de Colanta, porque Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Dale vida a la defensa de tus hijos con yogur vi vida de Colanta. Uno diario, nomás. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Y ahora el nuevo yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques, búscalo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, y vamos al debate, vamos a la polémica. Y el debate, ahora sí, lo presentamos con el hombre que no tiene pelos en la lengua, Va siempre de frente con la verdad No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle Cuántos pares son tres moscas Y es genéticamente verde Estaba así medio tristongo Como decía el maestro Arena Betancur Porque es que el Nacional perdió esta semana Quedó eliminado de la Copa Colombia No, no, no, no Perdió Pero ganó perdió, Pero ganó, sí Perdió pero clasificó. 2 a 0 con el Santa Fe de una manera grosera, 3-0, eh, iba ganando el partido 3-0, acá Medellín lo ganó, pero fue a Bogotá y perdió 2-0, 2-0 con, con Santa Fe que realmente... Uno alaba hoy eh, que bueno, el, el, el Santa Fe volvió a perder no a pie con bola en el campeonato.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 Bueno, sí. pues sí, le fue mal ante Equidad, le fue mal ante Santa Fe, le llueven las críticas a Juan Carlos Osorio, pero cuando uno va a mirar la realidad, el equipo está ahí, el equipo está ahí, todavía sin el tono del técnico Juan Carlos Osorio, lo que él quiere y pretende de su Atlético Nacional, todavía sin ese tono. La misma historia de Juan Carlos, en Nacional, en Sao Paulo, en México y en toda parte. Cuando él empieza los procesos es criticado, vilipendiado y aquí en Medellín ya la vivió. Pero como aquí no se aprende la lección nunca, pues ya empezaron todos que por qué Muñoz juega de arquero, que por qué Cuadrado juega de centro delantero que es una aberrancia del fútbol, pero ahí va, hoy, en un partido que, que autocomplicó Atlético Nacional, porque Magdalena nunca fue más que Atlético Nacional, se autocomplicó cuando Magija, el que pitaba hoy, Magija, sí, Magija, y me preguntarán ustedes, amables televidentes, por qué yo llamo a los árbitros de Colombia Magijas. Porque son unos vivos que se hacen los bobos. Esos son los, los señores que están ahora impartiendo la justicia en Colombia. Qué tan raro, ¿no? Y parece que todo fuera así en este país, en cuanto a justicia. En la cancha, Magija hoy le dio por dejar a Nacional con 10 hombres. Por doble amarilla, el muchachito Cabal, se la montaron a Cabal. Se la montaron a Cabal. Magija tiene nace... nombre, se llama Nicolás Rodríguez el árbitro. ...así es que se llama, bueno... Yeah, ...para okay. mí se van el, aquí adelante los magijas... Pitoy, ...el que pitoy, el ...sí, que los magijas, los que están pitando en Colombia... ...entre esas cosas sí, sí, sí, tiene usted razón González... Para qué le decir que no?... Per... ...se hacen los mamertos... ...sí, sí, son más vivos... ...y son más malintencionados que ellos solos... ...y ya lo sabe todo el mundo en este país... ...no es delirio de persecución mío... ...es que todo el mundo se está dando cuenta... ...de quiénes son los que pitan en este país... Pero volvamos al tema, sí se complicó Nacional porque no encontraba la pelota, le empató Ño Magdalena, pero volvió a aparecer eh, la resiliencia de Atlético Nacional. Qué tan raro, ¿no? Cuando no se había empatado, frente a la exigencia de su tribuna que lo empujaba, constantemente porque el 12 de Nacional entiendas el público, sí que juega por su equipo, sí que aprieta por su equipo, sí que empuja, con la exigencia y el empuje de su tribuna, levantó Candelo, Candelo que haya sido desapacible en el trayecto del partido. Y Pompilio Paez hizo es unos cambios importantes, ¿no? Eh, hay, hay cosas por, por, por mirar, sí, los canalizan el CO. ...qué problema... ...es que el cómo... Yo no sé. ...nacional la verdad... ...se autocomplicó la vida... ...al punto en que le empataron... ...pero cuando ya decidió... ...soltar las amarras... ...fue imparable... ...y si Magija le da para aumentar... ...el periodo de tiempo... Eh, ...más en cuanto al descuento... ...le hace el cuarto gol perfectamente... ...Atlético Nacional... Eh, ...a mí me dirán que soy conformista... Que debo coger la guadaña y decir que Juan Carlos Osorio es un tal por cual Y hay que echarlos y descabezarlos Ahí va Juan Carlos Osorio Todavía no encuentra el equipo en el punto exacto Pero lo va a encontrar Y cuando lo encuentren, yo no sé si seremos campeones Yo no sé, pero que el que quiera ser campeón tiene que discutirlo con Atlético Nacional, de eso sí estoy seguro. 3 a 1 yo no sé si admitirá mucho reparo y mucha, y mucha lupa y mucha búsqueda de errores y de, y, de, y, de, y de falencias. Yo no sé, yo no sé si irán a reparar, pero el marcador es claro, Nacional 3, Magdalena 1. Y cuando hay diferencia de dos goles es porque hay superioridad de quien hizo la diferencia a su favor. Bueno, señor González, a esta hora está jugando Medellín Deportivo Cali, el partido va a 0-0. Estamos transmitiendo el partido a través de la voz del Río Grande, con el relato del charrúa Andrés Cuello Núñez, usorio y a través de Facebook Live, los pueden ver, a través de Facebook Live, el Facebook Live es Rafa Gol al aire. Por ahí pueden ver el partido, estamos transmitiendo. Pero ya enseguida llega Osorio Ya vamos enseguida a presentar a Gustavo Osorio Lo estamos dejando que, que haga la información Para Facebook Live y para eh, la radio Con Rafa Gol al aire En la mesa del debate le damos la bienvenida Al señor Juan Diego Arroyave Muñoz Señor Juan Diego, buenas noches La pregunta del millón ¿Realmente la responsabilidad es de Juan Carlos Osorio? ¿O todas esas? Embarradas que ha venido cometiendo la Nacional son de Pompilio. Siga. Muy buenas noches, eh, Rafa Gómez. Saludo especial para usted, para todos los televidentes. No, no, esto es todo, todo parte del proceso que está haciendo Juan Carlos para hacer de este Nacional el equipo que él construyó hace unos años. Usted sabe que eso le, le cuesta, cuesta porque es un sistema de juego muy diferente, ha variado también mucho con relación a lo que hizo hace unos años y me parece que por ahí lo sigue. Sí, es que le endilgan a, a, a Pompilio Páez ...que es que él dirigiendo no, no, no es el hombre porque no está Osorio... ...no, todos sabemos quién es el director técnico de Nacional... ...y quién es el que da las órdenes en Nacional... ...el que plantea y planea en el equipo, es muy claro... ...entonces creo que entregarle la responsabilidad a Popino Padre... ...que se pare en la raya, ya todo está planeado... ...todo está eh, estrictamente estudiado... ...después de todo lo que eh, analizan en, en previo al juego... ...y mire, hay algo que de pronto la gente no ha entendido mucho y con Juan Carlos Osorio, que es un analista de los rivales, y él trabaja sobre un patrón definido que es situaciones reales de juego, entonces de ahí ubica a los jugadores de acuerdo a esa necesidad, por eso la gente me pregunta, ¿por qué Candero por izquierda?, ¿por qué Mafla como punta?, ¿por qué a veces Harlan eh, Barrera como punta, extremo?, ¿por qué aparece, eh, eh, por ejemplo hoy aparece como central eh, eh, Juan David Cabal?, y todo obedece, es... A lo que presenta el rival, a las características del juego que tenga el rival. Que a veces las cosas, los jugadores no entienden, a veces se confunden, es verdad. El cuestionamiento que existió esta semana frente a Santa Fe, sí, es verdad, Nacional no jugó, no hizo un buen partido, que Santa Fe pegó mucho, que anuló al, al eje fundamental de ataque que era Harlan Barrera. Bueno, eso es muy claro. Pero lo de hoy denota que cuando ingresó a Harlan Barrera, Nacional fue otro y que estaba el partido empatado. Y se sobrepuso a ese marcador que estaba Unión Magdalena atacando y llegando, y logró Nacional con Harlan Barrera conseguir el, el, el gol que le dio la, el, el 2 a 1 para tranquilidad, y luego vino para hallar un respiro profundo por parte eh, eh, del jugador Brian Rovira. Entonces, mire que todo va compaginando y se va llegando al nivel, los jugadores van entendiendo el sistema de juego, y creo que eso es un proceso, eh, eh, Rafa Gol. Creo que eso va llegando al equipo al nivel que todos quieren. Obviamente, se paga tributo por estos días y por eso volvemos al tema de hace unos años. A veces uno se vuelve cantaletoso con esto, pero paciencia hay que tener cuando se comienzan a establecer procesos y más con este Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, don Gómez. Bueno, seguimos saludando en la mesa del debate, de la polémica, a don Augusto Velosa el cirujano del comentario. Hola, Bienvenido, cirujano. Muy bien, con Mr. Bill eh, Villar tenemos... Ya, el guante de la América, lo sí. Hoy no me tocó los hinchas de Millonarios, sino de la América, lo siquiera. Don Tulio Gómez, a propósito, en Cali, el dueño de la América, nos está viendo con mucho gusto eh, el guante, el guantecito para una hinchada grande de Colombia. Bueno, antes de empezar con Nacional Medellín, permítame que Queiroz acaba de dar y convocar los primeros tres jugadores de la Selección Colombia de mayores para el amistoso. El 6 de septiembre Miami frente a la selección de Brasil, cuatro días después vamos a estar en Tampa frente a la selección de Venezuela. Entonces confirmado eh, Felipe Aguilar del Santos, primer convocado, segundo Iván Angulo del Palmeiras y tercero Steven Mendoza que juega en el Amiens, primera división del fútbol francés. Ustedes recordarán que Mendoza pasando vacaciones hace 20 días aquí en Medellín. Eh, se hizo viral porque lo atracaron. Filmaron cuando llegaron los de una moto, le robaron cadenas, relojes, todas esas cuestiones. Y después, gracias a la ciudadanía, se recuperó, detuvieron a los, a los, a los sicarios, etcétera, etcétera. Pero bueno. Después de ese susto, mira que hoy llaman a Mendoza, delantero para la selección colombiana de fútbol. Y en el fútbol femenino hoy, Medellín ha ganado, Nacional ha ganado a sus respectivos rivales y son los primeros clasificados para la siguiente fase, Medellín con, una, con la mejor diferencia de goles. Pero bueno, los equipos antioqueños marcando la supremacía en el fútbol femenino también. Bueno, sobre Nacional, hoy el nivelton Palacios antes del partido dijo... Que para cada partido, de acuerdo al maestro Osorio, hay un plan definitivamente muy diferente entre uno y otro. Y una nómina diferente, que analizan mucho el rival si el rival viene a proponer, si viene a replegarse, a defender, etcétera, etcétera y que ya tiene más o menos cuál es la formación y lo dijo el técnico, más o menos la formación para los próximos partidos contra el Deportivo Cali y contra el Medellín pidió el asistente técnico Pompilio que le, a la afición déjenos llegar a los 50 entrenamientos a las 50 unidades de entrenamiento y verá cómo el equipo se va consolidando cada vez más están como en la sesión número 45 y de Medellín lo que alcancé de ver de Medellín, muy bien en defensa, muy flojito en, en ofensividad. Hoy le pegaron que atendida Rafa los del Deportivo Cali a Didier, a Didier Delgado, ex Deportivo Cali. Le dieron con la guadaña, lo sacaron lesionado. Y por supuesto en el segundo tiempo Medellín perdió poder ofensivo Porque era uno de los jugadores desequilibrantes en la zona ofensiva Pocos balones para Cano Pero el equipo viene en defensa Vamos a ver cómo va a, terima, cómo va a terminar este compromiso mi Bueno, muy bien, acaba de marcar gol El Deportivo Cali, Carlos Rodríguez Ese gran nada. jugador que tiene el Deportivo Cali Y que recién entró hace 10 minutos Sí, sí, sí, y ya están en las postrimerías del partido Así que en mal momento llega para Medellín este gol del, el, ah, terminó el partido terminó, terminó, terminó, terminó terminó el partido en la ciudad de Cali, ha perdido Medellín en el minuto de Dios le hicieron el gol, Rodríguez un gol por cero ha perdido el independiente Medellín, pero ya vamos ya vamos a tener entonces a, a don Gustavo Osorio que nos va a decir por qué y cómo perdió el Medellín, hay que le gusta tanto el cómo, él no es comentarista, de le gusta el cómo y el por qué. Bueno, pero hoy en el Atanasio Girardot elegimos como la figura del partido a Brian Rovira que marcó el tercer gol del equipo atlético nacional y así habló al final del juego con Don Elkin. La el equipo deportivo de Rafa Gol tiene un estilo único, chévere y moderno como la marca Everfit Bifit, que tienen prendas para todos los estilos. Es el jugador elegante del partido Everfit Bifit y es Don Brian Rovira. Aquí le entrego, señor, este por 400 mil pesos para que usted consiga las prendas oficiales de Everfit Bifit. Este cachaco, como estoy yo así de pinta, también lo puede tener usted por ser la figura de la cancha. Bendiciones y felicitaciones. Amén, muchas gracias y bueno, contento por esta, por esta linda bendición de hoy. Bueno, el gol, un golazo la verdad, terminando el partido que le dio tranquilidad nacional. Sí, sí, por, por ahí faltaban dos minutos, quisimos. El profe me dice que me quede un poco para, para cerrar ya. Y bueno, yo veo la posibilidad de, de irme a ese espacio libre que, que Vladimir eh, y Candelo dejan. Y bueno, por ahí se da el enganche y, y bueno, se va a la red. Uno supone que ya han pasado los días y hay un poco más de entendimiento con el técnico, entender que él hace rotación y que ustedes pueden jugar, usted en este caso de volante de primera línea, pero hasta se adelanta para marcar gol. Cada, cada día entendemos la idea que quiere el profe, cada día se consolida mejor la forma de jugar y esa, y esa es clara. Eh, la rotación la hace en base a la competencia interna, a que no jugamos, a que jugamos esa al juego, a, a que todos tengamos la misma idea. Rafa Gol Radio y Televisión, grabados artísticos, le entrega este espectacular trofeo como figura de la cancha. Aquí se lo entregó, señor. ¿Dónde lo va a poner? No, ahí al ladito del televisor, en, en el cuarto. Para que se acuerde siempre. Oiga, ¿qué le dice a este hincha de nacional? Veo una afición comprometida con ustedes y al revés. Sí, eso a nosotros nos llena, eh, hacer el trabajo de nosotros para que ellos desde la tribuna siempre nos apoye siempre estén ahí con nosotros. ¿Usted de dónde es? De Bosconia, Cesar. Bosconia, Cesar. ¿Mucho hincha nacional allá en Bosconia? Sí, en la costa siempre hay demasiado hincha. ¿Eso y... es seda, guapanela o gomina? <risa> Será. Señor, que Dios lo bendiga. Aquí le entrego los premios. Él es Brian Rovira, gran jugador de fútbol. Y este es el superdebate, señoras y señores. Figura de la cancha Everfit Bifid, donde es el jugador más elegante del partido y con grabados artísticos, Rafa Gol, Radio y Televisión, El trofeo. Don Rafa Gol, sigue usted. Bueno, señor Labó, ahí estaba entonces la, la figura del partido hoy. Eh, Everfit bifi no, no, no. y estamos entregando también el espectacular trofeo de grabados artísticos. Eh, nos gusta premiar desde luego las figuras eh, de, en, en todos los partidos. Eh, me pareció que eh, a la final buen trabajo, ¿no, Luciano? Sí, buen trabajo, sobre todo Harlan Barrera, a Rovira. A Rovira porque es el hombre que calma los nervios. ...en un momento en que Pedro Sarmiento mandó todo... ...vaya todo el mundo a ver qué sacan de por allá... ...tiren esa pelota a ver qué pasa... ...y Nacional se defendía bien... ...y llegó Rovira y dio la tranquilidad y la calma... ...a la tribuna que estaba nerviosa y expectante... ...porque en ese momento la diferencia era mínima... ...ya con 3 a 1 se acabó todo para el equipo Samarino... ...pero mire la importancia de dos jugadores... ...que fueron fundamentales el primer semestre... ...Brian Rovira y Sebastián Gómez en Atlético Nacional... ...y en este esquema aparecen siempre... Como jugadores sorpresa, ese gol de Rovira fue sorpresa y no lo esperaba la gente de Luis Magdalena para darle tranquilidad a, a ese momento del partido con Atlético Nacional. Y sobre todo fue de los jugadores que más le tocó correr, raspar al equipo, quedar con 10 hombres, se multiplicó Rovira y por supuesto uno de los personajes más importantes del partido. Bueno, al final del juego los hinchas de corazón del Atlético Nacional hablaron sobre el triunfo Tres goles por uno sobre el Unión Magdalena con Don king la voz. Portesía, Funcron y Rafa Gol Radio y Televisión les entregamos esta espectacular pañoleta de hinchas de corazón. Ganó Atlético Nacional tres goles por uno al equipo Unión Magdalena. ¿Qué piensa ese verdolaga que colma el estadio. ¿Le gustó el verde? Había que mejorar más en los pases porque algunas veces se trocaban con el equipo, entonces había muchos troques con, con el otro equipo. Muy bien, ¿y usted le gustó Nacional? Sí, solamente que eh, ya volvimos a ganar, ya eh, vamos de segundos y pues estamos muy felices. Qué maravilla, ¿cómo se ve el amiguito de Pañoleta? Se ve lindo, ¿cierto? Sí, y cómo se ve ella. Divina, sí. Un abracito, un abracito, un abracito, un abracito, un abracito, un abracito, un abracito. Uy, tan penoso. Amigo, ¿a usted le gustó el partido? Sí. Le gustó y está jugando muy, muy, muy bueno. Sí. Este es Don Jackie Posada, nuestra voz comercial de Rafa Gol. ¿Qué pinta? ¿Y Rafa Gol qué? Rafa Gol está de lunes a viernes a través de emisora La Voz del Río Grande 910 de la M, nuestra emisora online Rafa Gol al aire y nuestra emisora live. ¿Usted dónde es? De México, buenas noches. ¿Y el Bozo qué lo hizo? Estuvo excelente el partido, emocionado, del último minuto, cae el tercer gol, fabuloso, fabuloso, valió la pena estar aquí en tu país, estar aquí en tu estadio, estar aquí en este momento, muy contento. Un abrazo para el chingote. A ver, joven. A Harlan Barrera le cambió la cara de partido, hermano, eso es, tiene que ir de titular. A ver, hombre, ah, no, usted tiene una cara de paisa, ¿el partido qué Espectacular, es que el profe siempre sale con la suya. Ocho, nueve jugadores que rote, pero siempre empatamos o ganamos, el profe lo mejor. Señora, ¿cómo me le va? Mucho gusto el no, Quilado. Bien, no, feliz con este partido, y me tocó venir sola, pero... ¿Usted se vino sola? Sola. Ah, lástima sí, que, que se haya venido equipo. sola. Hay que apoyar el equipo, y Harlan, es desde todo el tiempo, no hay 15 minutos. Osorio, pilas, pilas que tenemos un equipazo, las pues, que... No nos pongan a sufrir tanto. Oiga, qué voz tan aguardientosa, ¿no? ¿Usted le gustó el partido? Sí. Cierto, ¿usted cómo se llama? Manuel. ¿Y cómo se llama su mamá? Mi, Marcela. ¿Y su papá? Gustavo. ¿Y su abuelito? Eh... ¿Cómo se llama el abuelito? William. Ay, usted no le supo sapear ah. ¿Le gustó Nacional? ¡Uh, excelente. Sí. Primera vez que traemos al niño aquí a, a esta selección, pero fue pues, excelente. Vamos felices. ¿Y usted qué hombre? ¿Le gustó el Verde? Sí. ¿Por qué? Pero tres goles de Nacional le ganó tres, una Unión Mandalena. A ver, joven, usted que está grabando y venga para acá, muchacho. Venga, véalo, véalo, el hombre ya se asustó todo. ¿A usted le gustó Nacional? Claro, un partidazo. Veo a Brian Rovira el hombre que marcó el tercer gol más chiquito. Ah, no es que te pareces. ¿El verde qué? Muy bien, jugó espectacular. ¿Espectacular? Mejor. ¿Quién lo motila? <risa> el barbero El barbero, sí. Joven, ¿usted qué? No, un partido excelente, harlan Barrera, un crack Señoras y señores, un aplauso para ustedes, verdolagas. Aplaudan pues muchachos, ganadores, la hinchada del equipo atlético nacional Bueno, felicitaciones a la gente del equipo atlético el nacional contento, Ganó su partido, ya llegó Gustavo Osorio, llegó el Charrúa, Acaba de perder el Medellín Pero saquemos la conclusión de lo que fue hoy la presentación ...y el triunfo de Atlético Nacional... ...con usted señor Luciano... ...merecido... ...merecido porque hizo más... ...por la victoria que Unión Magdalena... ...y cuando un equipo hace más por ganar... ...tiene que ganar... ...y eso pasó exactamente en la Taja ...lo más importante pero era pero ganar... Con el señor Osorio. ...no es que Nacional hizo lo que tenía que hacer... Mm, ...se estaba complicando con el equipo Unión Magdalena... ...sobre todo cuando... ...Nacional deja que se le empate el partido... Sí, que yo decía, ¿cómo es posible que la Unión Magdalena, con nada, con un buñuelo y dos bananos, le empate el partido? Pero esas son las cosas del fútbol, porque Nacional por allí se confió, pero la diferencia entre Unión Magdalena y Nacional es por ahí de tres goles. Bueno, me alegra. y claro, bueno, eh, vamos a entregar el guante, este guante de Independiente de Medellín a nombre de Mr. Villar. Bueno... Hacía 14 años y medio no venía la Unión Magdalena por acá y lo atendió Atlético Nacional, justo ganador, pero ojo, Nacional, eh, mucha gente al ataque, deja eh, muy desguarnecida la defensa, con otro equipo más complicado, ojo, oh, peligros en ese sentido, tiene que tener más equilibrio. Sí, me parece que el triunfo es eh, valedero para el equipo verde. Y dentro de ese sistema de mantener la pelota siempre como posición, eh, se corren esos riesgos. Por eso hay que ajustar bien el tema de la posición para que no se pierda la pelota rápido y sea sorprendido el equipo verde. Lo que vi del equipo de Nacional mientras estuve en el Atanasio Girardot fue de un equipo que empezó de menos a más. Candelo, rongó gol increíble debajo del arco, son esas cosas que no se pueden entender de un jugador profesional que queda mano a mano con el arquero y le pega abajo de la pelota y la tira a la gran 7. La verdad no se puede entender. Ese tipo de cosas que no se puede entender. Ganó Nacional, pero reitero, por lo que vi, esa actitud de menos a más y después que ingresó Jarlán Barrera cambió totalmente el partido. Bueno, muy bien, ahí está las conclusiones. Ya vamos a hablar de medir esta pausa y regresamos. Permiso.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 Proseguimos en el superdebate Ha perdido Independiente de Medellín No cero, señor Osorio ¿Qué pasó con el rojo de la montaña? Hombre, un partido que estaba para el cero Como diría el charrúa Este sí que era un partido para el cero gigante Oiga, ni David González recibió un remate directo Salvo el del gol Ni el señor Pablo minarquero Arquero del Deportivo Cali Recibió un remate directo, directo. Es el, Era para el cero y nos hacen el gol al minuto 93. Cuando a un equipo le hacen el gol al minuto 93, 93 demuestra desconcentración al final. Yo sé que las, la concentración en el ser humano no dura noventa y tantos minutos, pero sí es increíble que uno esté sacando un punto, un punto, y el partido esté cerrado y nos hagan un gol cuando, entre otras cosas, hay descache de jugador del Deportivo Cali, de Rosero, hay descache de jugador de Independiente Medellín, y en la única equivocación también de Andrés Cadavid, que dejó una pelota ahí corta, la rebotó corta, va al piso Didier Moreno, Didier Moreno como que no contacta la pelota, ahí es donde se descacha Rosero, pero la pelota sigue y le queda a un hombre que está solo y nadie lo referencia, Carlos Rodríguez, que había acabado de entrar y la mete, y creo que ahí salvo a David González, porque el hombre pateó solo, nadie lo estaba referenciando. A ver, Charruan. No, el, el tema es que eh, Medellín aprovechó una linda oportunidad de traerse un punto de carácter de visitante. Lo que dice Gustavo tiene razón, La eh, desconcentración en el último minuto, en la última jugada, porque si usted me dice, no, faltan tres minutos... Pues no, no. La última jugada, el último suspiro del partido, el último esfuerzo. El centro de Angulo rechaza mal la defensa de Medellín y el gol de Carlos Rodríguez que lo fusiló con arco a disposición y no pudo hacer nada David González. El tema pasa por... Medellín solamente llegó una vez con claridad al arco defendido por Mina. Es la verdad, una vez sola. Con el cabezazo que salva en la línea Matías Cabrera en el primer tiempo. Después no llegó más. Porque el partido fue tan entreverado en la media cancha Y tan presionado, y tan aguerrido, y tan rígido Que no hubieron ocasiones de gol Ni para uno, ni para el otro El que más quiso, el que más pero quiso es, Realmente fue ¿qué el Cali opinan del partido? ¿Es Porque realmente remató, ¿Qué remató ¿qué al arco opinan? Tuvo más chances el equipo del Cali Pero siempre los remates fueron lejísimos de David González No hay una atajada importante de David González No hay una, no hay una era un 0 a 0 gigante. Lamentablemente se desconcentra la defensa en el último minuto y aparece el gol de Rodríguez no, que a la Y de tiempo fue la culpa, porque esto debe tener de culpables. ¿Cómo así? Pues están, están en una radiografía y diciendo que yo no sé ya qué. Que, de cambio, que, que, que, que no mereció ganar el Cali, que yo no sé qué, que patatín No, que en realidad el partido era para un 0 a 0, Luciano la Audiencia. Era para un 0 a 0, es la verdad. Porque ninguno hizo un remate directo al arco, ninguno tuvo una jugada importante. No, reitero, la única jugada es que, de Medellín fue como el otro día con Nacional. No sí, es que creo que lo creo, mismo, vea, una jugada oiga, en todo el partido. Lo que hace que transmito yo. Un partido de fútbol. Es la primera vez que el arquero no tiene que intervenir. Los arqueros no tuvieron que intervenir. Para nada. No tuvieron que intervenir. Mira, en el primer tiempo, el único remate del Deportivo Cali es una jugada de palavecino que sale ancha sobre el segundo palo. En el segundo tiempo, Dineno tiene una oportunidad y la tira fuera. Se fue a manera de puntero derecho y la tira fuera. Nada no más. tuvo que intervenir David Nada González y, el, y Pablo Mina tampoco fue exigido Porque en la, en la única ocasión en que sacan la pelota de la raya La saca Cabrera a un remate de tiro de esquina de Murillo No intervino Pablo Mina Es la primera vez en mi vida que transmite un partido en el cual Los arqueros no intervienen Por eso el partido estaba más que para el cero, señor González no, es que los veo como tan tan, tan, yo no sé qué, como tratando de, de, de ignorar que perdieron, porque es que duele perder faltando un minuto. Eso tiene que doler. Si pero, yo fuera, ¿usted cómo oiga, está si yo de decir que por una desconcentración perdimos, en el último, ni siquiera en el último minuto, minuto Chapua, en el último segundo del partido, porque claro, el, el tiempo estaba el ya en El último sí. del partido. ahora pero lo que significa también entonces, Tavo, que fue un partido aburrido, porque... Nada de protagonismo. Fue un partido en la media cancha. Sí, fue la ¿no? Fue un partido en la media cancha. Ya, la, la definición como título sería un partido más guapeado y trabado que jugado, así de sencillo. Listo, fue, pues, lástima. Bueno, pues yo, yo pero, partido, lo, que no tengo sí, no? nada por el fútbol en ese sí, entonces. pero lo veo que no. Si nadie hizo nada por el fútbol entonces, según nadie ha dicho se nada, se que yo escucho que me jugó malo o que hizo Medellín no, a la cancha? No porque, no, porque un equipo. La pregunta es, gustó Medellín no, o Gustó, no, no, no, no Esto ah, es que no, sencillo. No se yo, yo, se yo sé por no, no, dónde venir, Luciano. Yo sé por dónde venir. Yo sé por dónde venir. A mí no me subas a ese carro, hermano. Yo no estoy solido de nada. ¿Por qué no decís que Nacional no jugó nada contra Santa Fe? ¿Por qué no decir que fue un desastre? ¿Por qué no decir que a mitad de semana fue un desastre nacional? ¿Por qué no lo decís? Fue un desastre nacional. Igual me decía hoy. Porque Medellín yo sí no, lo dije Medellín empa sí lo empataba dije. cero a cero Y en el último y, y, y te, te va justificando todo de, ¿Qué quiere que, que te diga? No, no, y una cosa, mire El fútbol es fácil de deducirlo Si usted lo quiere deducir, señor González Esto es sencillo Promóvalo Si, del, yo, como si siempre... yo sostengo Si yo sostengo el empate hasta el minuto 93 Y, el, y mi arquero No tiene que intervenir Te gustó Medellín? Ah, eh, pero, que, pero, ¿Qué deducción tiene uno? el equipo contrario no merecía ganar El equipo, contrario, botó, no matar, ganar. Botó, medellín, el equipo contrario no merecía ganar Entonces, Entonces medellín, el problema perdió. es aquí Que si eso lo hacen otros De ir a jugar al 0 a 0 Pecado mortal No es pecado Pero mortal Pero como lo hizo el superpoderoso No, nada, arquigrandioso nada Siempre no, tirando No, no mereció ganar Miró No, no chica. Esa persecución no, hombre, Esa persecución verdad. que va Con el tema de Nacional Es increíble No, no tiene nada que ver Es un partido no, es que Diferente De no principio No tuvo ni una ocasión de gol Clara Cali no ah. tuvo y Medellín tampoco era un 0 a 0 gigante, más claro que de en la que... última jugada no se iba a hablar, en tres jugada. ocasiones, nada más. No, no, no, en no. la no. última jugada, pero, pero, pero, ah. pero la afuera No tuvo el arquero que intervenir Ni el del Cali ni el de Independiente Medellín Así que nada, ese partido nada. estaba Si algún partido lo vi para el cero Era eso. O ¿no sea el Cali se encontró un botín que no esperaba O sea que, que es si sencillo, es válido el Cali jugar El encontró un botín que no esperaba Es válido jugar por el cero Si sí es válido Si sí es válido ¿Cómo va a ser válido? No, no, no él ¿Cómo, él ¿Cómo va a ser válido? No, no, no, él cómo. ¿Vos querés justificar el cero a cero otra vez de Nacional? Fue horrible fue desastroso, y lo dije acá, y a vos te dolió, y a vos te No tiene nada que ver Nacional en, el cero en este cero que, que, Estamos, ah, ya sabemos qué pensaba del Nacional. Ah, Estamos hablando del partido que acaba de perder Medellín. Porque te conviene, ah, porque te no, conviene, porque conviene, porque yo, conviene, yo te traigo no, la memoria, por, y te yo, digo lo, yo, lo que es. Ay, qué tranquilidad, no, cero a cero, monumental, y yo sigo. Pero, sabio, si, pero partido, si no partieron el arco, ¿Cómo qué así? ¿Cómo así? el arco. El cómo, cómo fue, me digo, por lo que, porque ustedes no lo han dicho, que Medellín jugó a, a, a un cero Medellín fue a pelear un cero y el Cali también. Bueno, oiga, y entonces. Oiga, oiga, oiga, pensar oiga, que Medellín oiga, oiga pero oiga, cero. este tipo está mal de la cabeza. No, no, Yo no, la no, cabeza, empecé la intervención diciendo, Rafa, de espalda, de cali, de que no, al no, minuto 93 no, no. nos hicieron el gol y que Medellín estaba sacando el cero, que el partido estaba para el cero. ¿Cómo quiere que le explique? Pues no, eso, hombre. Quiero que diga que sí es válido jugar al cero, porque usted es el peor crítico de los equipos que juegan al cero. Pero quiero que diga que es válido jugar al cero el cero no cuando vos vas a enfrentar a un adversario en carácter visitante y solamente te dedicas a defender eh, tenés esa, de, ese principio de y, sacar el cero Medellín no Medellín fútbol, jugó no. de igual a igual con el Cali y ninguno fue superior al otro cómo crees que te no. explique y depende, ninguno fue superior y al depende otro. esto si lo tengo claro contra quién sacas el cero yo no quedé conforme con el punto en Santa Marta porque Medellín es lejos más que Unión Magdalena pero Igual que Nacional con, con Jaguares, tu Nacional con Jaguares, que también dije lo mismo, que Nacional ver, tenía empatar. que ganarle a Jaguares. Siempre y donde, el y mejor empate. Y, y, y donde jueguen, y donde jueguen. Pero este partido contra Deportivo Cali, un equipo grande, estaba para el empate. Mejor el empate, empate estaba clavado. Bueno, y el cherróa viene aquí enojado. Y, y no de nada. ¿eh? Y, y, me sorprende y meta tu Nacional. No estoy, no estoy enojado no de no nada, todo lo contrario. A mí me sorprende su posición nada más. Siempre con esa víctima de persecución por el lado de Nacional. Aflojada un bueno, poquito. Listo. Aquí el que metió... No, no, no. No, bueno, nacional, el no, el no para nada. Yo no tengo nada contra Nacional. No tengo nada contra Nacional. Y no tengo nada bueno, contra Independiente no bueno, de Contra ninguno de A mí no me sumes a ese carro, no voy. y ya regresamos con ustedes. Permiso. te este claro. Y la pausa la hacemos a nombre de Everfit Bifi. Si ¿Sí han visto que aquí en el superdebate mm -hmm. todo lo ponemos de moda. Everfit. ¿No? Dale, da González, a ver. Por eso, como todo se pone sí, de moda, había anda. que vestirnos con una marca a nuestro estilo. Único, diferente y con personalidad, como las prendas de Everfit Biffy. Everfit Biffy, porque la experiencia no se improvisa. Bueno, sí señor, con Everti Siempre estamos aquí presentes Y también A esta hora llegó la hora velosa Del yogur, el yogur De Colanta ¡Qué delicia! El nuevo yogur Colanta Con nuevo diseño en sus empaques Y se consigue en todas las tiendas y supermercados Del país Nuevo yogur de Búfala Colanta Rico en proteína En tres ricos sabores Maracuyá ...fresa y mora. Dale vida a los defensas de tus hijos. Dale el nuevo yogur, vida de Colanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Ya vuelve el Super Debate. y Antioquia TV en grande. Si compras chance manual, tus sueños...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 Retornamos al superfegante, ya tenemos los resultados de la jornada, la próxima fecha, la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia y la plaza de mayor asistencia en el país? Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina, despertamos el termómetro, hablamos de la asistencia a la fecha número 6 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país, la principal, donde en la ciudad de Medellín, 23.323 espectadores para el partido nacional. La segunda en Barranquilla con 16.508 y la tercera en el Estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá con 10.231 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, 139.919, segundo Bogotá. 63.255, Terrero Barranquilla, 49.685. El equipo con más asistencia hasta el momento es Nacional Don Luciano, 76.475 espectadores hasta el momento. Los resultados, Patriotas Envigado 0, Millonarios 3, La Equidad 2, América 1, Río Negro Águilas 1, Cúcuta 1, Jaguares 1, Tolima 0, Once Caldas 0. Los otros resultados, Alianza Petrolera 1, Bucaramanga 0, Junior 1, Santa Fe 0, Nacional 3, Magdalena 1... Cali 1, Medellín 0 y mañana el partido entre Paso y Atlético Huila. La tabla quedó así. Primero Cali 13, segundo Millonarios 13, tercero Nacional 12, cuarto. Patriotas 11, quinto Petrolera con 11, sexto para América con 11, séptimo Medellín con 10, octavo Envigado con 10, noveno para Junior con 9, 10 para Cúcuta con 8. La Casilla 11 para Tolima con 7, 12 de Caldas con 6, puesto 13 para Huila con 6, 14 para Jaguares con 6, 15 para Bucaramanga con 5, puesto 16 para Magdalena con 5, 17 Río Negro Águila con 5, puesto 18 Pasto con 4, penúltimo La Equidad con 4 y el último es Santa Fe con 2 puntos. Y la próxima fecha, Bucaramanga enfrenta a Tolima, Monsecalda de Media Patriota, Envigados enfrenta a Junior, Cali será rival de Nacional próximo miércoles a las 8 de la noche, en Jaguar enfrenta a Petrolera, y los partidos de la fecha número siete 7, Medellín contra Río Negro Águilas, Próximo jueves a las 6 de la tarde, señal cerrada de Televisión para el País, Santa Fe en Media América, y los partidos Magdalena contra Millonarios, Huila enfrenta a Cúcuta, y la equidad será rival del equipo deportivo Pasto. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, gracias, Carlos Arbeláez. La pregunta de Rafael Pensando en Grande es, ¿cuál fue el arquero de Nacional en el 99, arquero campeón con Nacional? Esa es la pregunta para eh, los hinchas de Rafael Pensando en Grande. Y la respuesta la tenemos con el protagonista, Milton Patiño. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta, Milton? Hola, Rafa Gol. Te habla Milton Patiño. Fui el arquero titular en esa final del 19 de diciembre de 1999, campeones ante América. Él es Milton Patiño, actualmente vinculado también a Atlético Nacional. Después de 20 años sigue usted en este Atlético Nacional ya como preparador de arqueros y esa final del 99 recuerda mucho por el rival y lo que generó ese título para Nacional y usted arquero. Fue muy importante, me parece que es un sello eh, que debemos de tener todos los que tenemos una carrera bonita. Afortunadamente nos alcanzó, teníamos un grupo humano y deportivo eh, importante y todo el respaldo de la organización. Esta sección se llama Pensando en Grande en Rafa Gol, ojalá el fútbol tuviera personas como este señor, buena persona, que se ha preparado siempre, cierto, usted dejó el fútbol y siguió preparándose al punto que actualmente es preparador de arqueros del equipo. Es la constancia y el camino a seguir de los que tenemos esta linda experiencia. Me parece que el legado de continuar y dejemos de dar ejemplo a las nuevas generaciones y aportarle nuevamente al fútbol. Señor, que Dios lo bendiga, me place saludarlo. Gracias. Milton Patiño, después de 20 años, ve, ¿es el mismo? ¿Mascarilla, aguacate o qué? Porque yo lo veo igual que hace 20 años. La señora que me cuida a Sí, se le nota. Este es el super debate, señores. Bueno, muy bien. Para Milton Fernando Patiño. A ver, una conclusión rápida de Nacional Medellín, Luciano. De Nacional ganó, punto uno, ganó. Lo demás son comentarios marginales. Pues que tocó cuadrar caja en el clásico, ¿no? <risa> que de visitante no puede un equipo transformarse en tanto. Miedo? Pues, definitivamente un avión que demora 30 minutos a Cali y los equipos porque se. ¿Por qué cambian tanto de distante en Colombia, pues? ¿Cómo juegan de protagonismo los volantes de primera línea en Nacional? Vea, Baldomero Perlaza, o hizo gol. Brian Rovira hizo gol. Y Sebastián Gómez hizo muy buen partido. Bueno, empiezo mi comentario marginal, según Luciano, diciendo de que Nacional ganó. Y eso es lo importante. En carácter de local nunca se puede ni siquiera darse el lujo de empatar. Ganó. Medellín, lamentablemente, se viene con el, con el bolso vacío. Bueno, a ver, unas preguntas rápidas de los cibernautas. don Elkin Labojo. Verdolaga le pregunta a don Luciano González si le gusta la forma como el técnico utilizó y algunos cambios. Puntero, Mafla en algún momento, línea de tres, Perlaza atacando. ¿Qué piensa de todo esto? Excelente, con la excepción de Mafla que no sé qué siga haciendo en Nacional. ¿Quién fue la figura? Si cabe algún jugador que se destaque a pesar de la derrota de Independiente Medellín. Pregunta Margarita Salcedo desde la ciudad de Cali. Bueno, en, en, la foto, en la foto del gol quedó Didier Moreno, pero para mí el mejor jugador del Medellín era precisamente ese, porque ese fue el que le dio orden y equilibrio al equipo. Le preguntan a Augusto Velosa, como lo ven tanto desde la capital de la República, dice, soy de Bogotá, Millos. Augusto, ¿ha fracasado Pinto en este momento con Millonarios o qué piensa usted? No, porque si está... Eh, participando o con el primer lugar en el campeonato junto al Deportivo Cali porque está fracasando, ¿no? Líderes Oiga, esto se nacionalizó, internacionalizó Le preguntan a Juan Diego Arroyave desde Tuluá Juan Diego, te recuerdo mucho recuerdo cuando comías tanto en aquel restaurante aquí dice ¿Usted qué piensa de Atlético Nacional? ¿Cree que va a ser rápido el acondicionamiento de los jugadores a Osorio lo que pretende? El proceso va Osorio tiene un plazo cumplido y él lo está logrando, ahí va el equipo amoldándose a lo que quiere el técnico. Le dicen al charrúa que no se enoje tanto, dice al aire Steven, y le pregunta para usted quién fue el mejor jugador del Cali, del local hoy ante Independiente Medellín y por qué. No, no, no me enojo, simplemente uno tiene que dar su opinión y yo no me quedo nunca con la boca cerrada, en Cali ninguno. La verdad, ninguno. Que Ni porque Medellín, lo pues. vieron cobrando un chance y estaba muy enojado. Dice no, para nada. Si cobro el chance, reparto. Bueno, a ver, vamos. El Luciano me regaló un número del 1 al 201. 200. El número 200 corresponde a la señora Irma Acevedo en el municipio de Barbosa. Siete personas ven en el programa. Tres de hombres, cuatro mujeres. A ver, don Gustavo. 48, los 48 goles que tiene Germán Ezequiel Cano en un año Bueno, eh, Albeiro Restrepo de Castilla, 5 personas ven en el programa, 3 hombres, 2 mujeres Señor Velosa 52, los dos, 52 goles que tiene Messi Para Bernardo Dios en Itagüí, 7 personas ven en el programa, 4 hombres, 3 mujeres El 108 ¿El qué? 108 El 108 corresponde a Rosalba Ocampo del municipio de Envigado, dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Cierro con el charrugado. 33, Rafa El número 33 corresponde a doña Ana Agudelo del barrio Belalcázar en Medellín. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Vamos a cerrar con vitrinazos. Tengo un vitrinazo hoy para la gente de la barra La Mafia 1989. Eh, José pues manda saludar a todos los del grupo La Barra de la Comuna Nor-Oriental, señor Luciano. A Violeta Toro, la niña bella en su cumpleaños, al doctor Alberto Willes Ortega, los furibundos de la nubia, a mi gran amigo, gran compañero, gran hombre de radio y televisión, Hernández Rica Aguilar, pronta recuperación, y a don James Gómez en la floresta. Sandra Posada, hincha independiente de Medellín, para Verónica Velázquez en Itagüí, hincha Atlético Nacional. Y aquí, eh, hinchas del Medellín, Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, Carlos Sánchez y Dubán Tuberquia. Bueno, en apartado, saludando a toda la gente, a la administración, al a Arteaga, el alcalde, a Henry Palacio, gerente del Imer, a Harinas Prilla, a Giovanni Caciana en Turbo. Y aquí en Medellín, a Gildardo Tilano, Saúl Restrepo y el Capi Pineda. Para Juan Guillermo Gómez... El popular Brinquitos, allá en Quintalinda, que ahora ya está en San Javier, hincha Independiente Medellín. Para el abogado William Martínez, que vive en Cali, no se pierde el programa, pero anda por todo el país. Y para el gran Mario Miranda, del sector estadio. Para el amigo Jorge Restrepo trabajando en Todelar, el saludo para toda la gente de Parrilla, Cámarache y Hotel Cabo de la Vela y a ustedes que siempre nos demuestran su cariño y deferencia aquí a través de Telenquil. Pitilazo para la gente del municipio de Itagüí, para el señor alcalde de Itagüí. León Mario Bedoya López, ¿qué fiestas se hicieron en el municipio de Itagüí? Hoy no pude ir a las fiestas de la pereza porque estaba en fútbol, pero espectaculares las fiestas. Para el secretario de Educación, Guillermo León Restrepo, los niños de Itagüí y de los colegios pero a ver a los circos o al circo de los hermanos Gasca totalmente gratis. ¿Qué grandes fiestas la pereza, ¿sí? pues, llegamos al <risa> final. Lamentamos la voz que no pude ir hoy a las fiestas de la pereza porque le dio pereza. Llegamos al final de la información. A Queremos decirle que no olvide la repetición por YouTube y para Joven Gil, hincha del Pasto, me dicen que lo salude aquí. Feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuvo oh Dios, me hace vivir bueno. copiado. Dios lo bendiga, permiso.